Para más y pulsenado otra vez, ¿no? no sí, si no, no, aquí, sí, no, aquí? sí ¿No? la bolita, güey, sí, le la di la bolita güey, no. lo perdí no, nada más, güey, que no, no, no, me dejaste ir. yo no ni lo tengo, güey. No, dejaste no, tu trabajo? Güey, yo traí aquí, aquí lo pedí. Sí, no, aquí lo pedí, güey, no. no. Muy bueno. Es <risa> en serio, yo lo tengo... Güey, cuando presento algo es porque es algo que... Uy, cuidado que me voy volando. No. ¡Qué Me qué bebés! ciudad. Oye <tose> compa, mande compa, vamos, de parís a Norte, Yo me rompo a la madre Voy yo Te voy a enseñar cómo me lo a los tres Los tres, güey sí. Es más, hasta conmigo me la voy a mamar yo solito Es lo que pruebe cómo, ¿Cómo? ¿Cómo la, sí. la luz ¿Cómo va la canción? Se fue la Se la luz luz Esto que nos quemo con el cigarro. ¡Ey! ¡Sigo avanzando! <risa> ¿Más Ari? No, yo no. A ver, ya te ¡Ay! ¡Dale recio! ¡Dale recio! Es más, me... yo te correteo Güey De por si sí no lo veis, tú no se puede hacer ¡Ve! <risa> ¡Pinche perro malo! Me estoy muriendo, me estoy muriendo De lo noto, te lo juro Veo la luz, eh ¡Pagamos <risa> el flash! ¿No se vayan a la gente? Lo prendemos Y aquí me combina que vienen no a más güey. Cotorrea, ¿cómo ese ratito? ¿Cómo se puso a verga, Jesús? ¿Estamos muy derrapados y carro güey? No, contigo no. Chihuahua, contigo ya no. ¿Le da miedo, ¿Qué es para la otra, mejor no. Me no es miedo, güey. Es precaución. Bien pensado, budi. Me dijeron, sacale un pedo al libro. Hasta se mío. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Me dijeron que un pedo se de Se pudo. De a huevo ¡Ah! ¡Ah, qué chabela! es no, me me la de la frente y luego el de atrás. Ah, no ma. Sí. No, no, ni no me... ese es al revés, güey, porque el de frente va así como que es muy obvio que sí... <risa> <risa> <tose> ¡Cámara! aquí nos van a pedir teléfono cartera ¡Cámara! ¡Cámara!